Filtros pasivos Los filtros pasivos son una de las técnicas más usadas para mitigar armónicos debido a su costo reducido y alta efectividad. Sin embargo, su instalación requiere de estudios detallados, puesto que la instalación modifica la respuesta de todo el sistema, y pueden generar efectos adversos en ciertos escenarios. Los filtros pasivos pueden ser conectados en serie, o en derivación. El más común es el filtro en derivación. Filtros activos los filtros activos son una alternativa cuando los sistemas presentan una gran distorsión armónica. Tienen la ventaja de que no hacen resonancia con el sistema, con lo cual se evitan uno de los problemas que causan mayor preocupación. Tienen la desventaja de que son mucho más costosos en comparación con los filtros pasivos. Para dimensionar un filtro activo basta con determinar la capacidad de corriente que debe tener.